Cuando un discípulo pregunta a Buda ¿Cuál es el mayor error que cometemos las personas a lo largo de nuestra vida? Él respondió El mayor error es que tú piensas que tienes tiempo El tiempo es gratis pero el tiempo no tiene precio Tú no puedes tenerlo pero tú puedes usarlo Tú no puedes guardarlo pero tú puedes gastarlo Y algún día algún día perderás ese tiempo y nunca más podrá recuperarlo. El promedio que vive una persona son 78 años. Pasamos 28,3 años de nuestra vida durmiendo. Eso es al menos la tercera parte de nuestra vida. Pasamos 10,5 años de nuestra vida trabajando. Y el 50% de personas sueña con abandonar su trabajo actual. El tiempo vale más que el dinero. Tú podrás siempre conseguir más dinero, pero nunca podrás conseguir más tiempo. Gastamos 9 años de nuestra vida viendo la televisión y utilizando las redes sociales. Gastamos 6 años haciendo tareas diarias. Gastamos 4 años comiendo y bebiendo. Gastamos. 3,5 años educándonos, gastamos 2,5 años de nuestras vidas acicalándonos, gastamos 2,5 años de nuestra vida de compras, gastamos 1,5 años de nuestra vida cuidando a niños y gastamos 1,3 años de nuestra vida desplazándonos. Entonces nos quedan nueve años. ¿Cómo vamos a vivir todo ese tiempo? Una frase que me marcó muchísimo fue la que dijo Steve Jobs. Tu tiempo es limitado. No malgastes tu tiempo en vivir la vida de otra persona. Así que hay buenas y malas noticias. La mala es que el tiempo vuela. Y la buena es que tú eres el piloto. Imagina que te levantas todos los días con 86.400 euros en tu cuenta bancaria. Y que al final del día, independientemente si te los hayas gastado o no, desaparecen. Y al día siguiente, tú vuelves a tener 86.400 euros. ¿Qué harías con todo ese dinero? Todos los días tenemos 86.400 segundos que son depositados en nuestra vida. Y cuando estos se agotan, volvemos a empezar el día con 86.400 segundos. Estoy seguro de que todas las personas que están viendo este vídeo jamás desperdiciarían 86.400 euros. ¿Pero por qué los desperdiciamos cuando se trata de tiempo? Estos segundos son mucho más poderosos que los euros. Porque tú siempre vas a poder hacer más euros. Pero tú nunca vas a poder hacer más tiempo. Para darte cuenta del valor de un año, pregunta a un estudiante que repitió. Para darte cuenta del valor de un mes, Pregunta a una madre que perdió a su hijo en el último mes. Para darte cuenta del valor de una semana, Pregunta a un editor de revistas online. Para darte cuenta del valor de una hora, Pregunta a una pareja que tenga una relación a distancia. Para darte cuenta del valor de un minuto, Pregunta a la persona que acaba de perder el bus, el tren o el avión. Para darte cuenta del valor de un segundo, pregunta a la persona que acaba de evitar un accidente. Para darte cuenta del valor de un milisegundo, pregunta a la persona que acaba de quedar segundo en los Juegos Olímpicos. Creemos que la gente gasta nuestro tiempo, pero en realidad somos nosotros. Quienes permitimos que lo hagan. No le des importancia a alguien. Cuando parece alguien. Tú no eres una prioridad. La gran mayoría. Perdemos a la gente más importante para nosotros. Porque no valoramos su tiempo. No valoramos el tiempo de una persona. Hasta que esta persona se ha ido. Ya no está. Y es ahí cuando nos damos realmente cuenta. Del tiempo. Del tiempo que hemos estado con esa persona y del tiempo que nunca más la vamos a volver a ver. Es duro, pero es así. Dentro de nosotros hay dos voces. Una voz que quiere hacernos crecer. Una voz que quiere hacernos expandirnos. Una voz que quiere que seamos más fuertes. Pero también hay otra voz. Otra voz que nos detiene. Otra voz que nos hace ser vagos. Otra voz que nos hace ser conformistas, que limita nuestro potencial. Todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, existe una batalla interna entre estas dos voces. Ahora bien. ¿Quién creéis que gana? La que tú alimentes. La que tú Escuche, esa es la voz que ganará. Veréis, tenemos dos grandes profesores que actúan conjuntamente de forma sinérgica. El tiempo y la vida. La vida nos enseña a hacer un buen uso del tiempo. Y el tiempo nos enseña a valorar la vida. Como diría William Shakespeare, el tiempo es muy lento para los que esperan. Muy rápido para los que temen, muy largo para los que sufren, muy corto para los que gozan. Pero para quienes aman, el tiempo es eterno. Chicos, si el vídeo os ha gustado, agradecería mucho que os suscribiese. Gracias por todo de corazón y nos vemos en el próximo vídeo.